¿Tienes miedo o qué? Sí, estoy acojonado ¿Tienes miedo? Se me va a llevar un río de agua ¿No te apetece verdad? Mira que somos tontos, eh. Somos imbéciles A ver, a ver, a ver, a ver Hace falta ser muy imbécil Pero muy tonto, muy tonto Para para pagar ochenta y pico euros por cabeza Para, para, para, para Para encima salir estando el día así O sea, ¿cómo hace falta? Hace falta ser gilipollas Pero tonto, tonto no por un rato, no, para todo el día. Punto para siempre. <risas> Hola. Mira, mira, mira, mira, qué amplitud, qué pasada, qué bien se está en comparación con otros años, qué maravilla, así tendría que ser todos los años. Murillo, Murillo, Murillo, Valero, Valero, Fernando. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Aquí sí. estamos preparando la quebrantada de huesos. 7 menos cuarto de la mañana. Va a hacer frío y lluvia, ¿no? 15 grados de máxima. Agua en todo recorrido. Ole, Ahí, sí, señor. Ahí, Como valiente. Días. Son las 7 y media de la mañana. Falta media hora para salir. Y mira, mira cómo está el tema. Mira, mira. Estamos todos acojonadicos. Que si chubasquero, que si ropa de invierno, que si cremas calentadoras. A ver, allá, qué bien, no lo vas a pasar. ¿Salís o no salís? Sí. Vamos a mirar de momento. Bueno, vale, vale. Tampoco estamos sí, va. es ¿eh? Que Las gotas eran muy gordas, sí. ¿eh? A las ver. Son más filas, pero eran muy gordas. No, mira, bueno, mira, mira, mira, mira. Mira. mira, mira, mira, vuelve. Pero, ah. mira. De, bueno, jefe, hemos con los mejores tiristas de Panamá Mundial. Nos acordamos ahí de Alberto venga, Como nos en el año 2019? Venga, como nos ha acompañado en año no Bueno, me despide de mi padre mismo, Me voy a con mi cajón. suerte! ¡No te caigas! No me jodas. Bueno, a en pues, Chavillán no solamente... hola, hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno, ya no hay marcha atrás Ya salimos Ah, qué bien, menos mal que ha parado de llover Día épico, quebranta huesos. Eh, la marcha cicloturista más importante de España y parte del extranjero. Aquí a triunfar. Nada, con no caerse es suficiente. A tomárselo con calma. Bueno, pues al fin me he quedado del grupo de cabeza. Digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a sufrir? Con lo bien que se está yendo despacio, ¿verdad? Ah, bueno, estamos terminando ya son por. Hemos pasado a Esto es muy duro. Se me hace ver más cansado. Por suerte, ya ha dejado de llover fuerte. Ahora llueve normal solo. Joder, son por hecha, eh, una maravilla jo, si no fuera porque hace frío, porque llueve y no se ve oye, se estaría de cojón oye, una cosita disco, si sí, o disco no, aquí abajo en los comentarios fue la puta día y si es que estamos gilipollas 4 kilómetros para coronar Mariblas. Bueno, la salida se ha notado que da más espacio que otros años. Me permitido el lujo incluso de ponerla a tirar. Pero vamos, se me han terminado muy pronto las fuerzas. Y aquí voy sufriendo y apenando. Ah, por lo menos ha dejado de llover. Bajada peligrosa, con poca visibilidad, mucha lluvia ah, y frío. vale madre... Mala ganada, todo el santo día lloviendo, todo el día lloviendo hemos salido lloviendo, hemos llegado lloviendo Qué malo ha pasado El portal ese me atraganta Ostras, ni para atrás, no andaba ni para atrás Yo creo que mi chiquillo con la bicicleta de 16 pulgadas me habría adelantado Ostras, qué barbaridad Bueno, importante No he visto caídas, yo no me he caído No ha habido muchos problemas bueno, otra, otra que abrantabu terminada. Mala gana queda. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. ¡Ole! ¡Ay! Con 65 años, sí señor. ¡Ay! ¿Qué pasa pues, campeón? ¡Ole! Oye, lo has hecho. Este cojón, trae, trae, que te lo llevo yo, te lo llevo yo. Esto no funciona ahora. Hay cervezas por ahí. ¿Qué? ¿Cansado o qué? he hecho mierda. ¿Sí? Mierda, mierda, mierda. Oye, pero has hecho un tiempazo, ¿eh? estado muy cansado. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la carrera? Ha sido más segura que otros años ¿Más la... segura porque ha habido menos gente? Porque ha habido menos gente Comentan que ha habido 2.600 Pues ha sido más segura Pero el frío hace que las piernas se congelen Y luego no funcionaban No, no funcionaban te iba, las no te no funcionaban. Menos las mal que solamente no te funcionaban a ti A mí no me funcionaban las patas A mí me han funcionado bastante bien en el llano Pero en la subida no me ha funcionado nada pues... Mira, en el llano me he puesto incluso a tirar del pelotón. He estado el primero de la cabranta huesos, ojito cuidado. Tras, eso ojito no cuidado. Puede, eso no lo puede decir todo el mundo. Bueno, ¿y la bajada? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Freno de disco o zapatas? Ah. ¡Ah! Ahora, ahora, sería de freno de disco, ¿eh? Ahora sería, ahora sería, freno sería de, de freno disco. de disco, el ¿eh? Freno, el freno de zapatas no frena, no frena, ¿eh? No frena, Anda y, y mira y mira que llevas unas llantas Exalid con unas llantas de aluminio con y unas zapatas... con las zapatas cojonudas, cojonudas y no frena y no frenan ¿Te ponemos una bicicleta de freno de disco? No, vale. He pasado mucho frío, se me han congelado las patas, las manos tenía muñones en vez de patas, en vez de en manos. Vez de manos y las patas se parecían bloques de, de, de cemento Mariblan se ha subido mucho mejor que ningún año porque no había tanta gente no había tanta gente, con lo cual podías ponerte tu ritmo y subir a la marcheta que podías, cada uno subía su marcheta y luego qué más, y luego el, el, el portale ¿eh? qué tal el portale? Eh? horrible horrible, ¿Eh? también horrible. te pesa el culo como a mí me pesa el culo mil kilos oh, anda el culo me pesa mil kilos sí ¿Y qué dices? ¿Que has comido poco? Eh, con, el... con el chubasquero, ¿no? El chubasquero no me dejaba coger la comida porque llevaba las manos hechos unos bloques Congeladas no, congelada, no, no... Pues haberte lo quitado que habría sido estupendo ah, sin me chubasquero caro, Me paro, me quito el chubasquero, me congelo del todo y, y pierdes está. por lo menos tres minutos habría de tu tres tiempo Si posiblemente me habría venido mejor Bueno, Pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Repetiremos lo que o no? Hay que arrepentirlo, ¿no? No lo sé, ha quedado muy agotado. Tengo que recuperar esto. Después de unas cuantas cervezas me lo pensaré. Vale, vale. Venga. Bueno, vamos para el bar. Vamos al bar. Tira.